Bueno, vamos a hacer tres respiraciones profundas. Y vamos a conectarnos con nuestra verdadera naturaleza divina, con nuestro ser superior. Vamos simplemente a conectarnos con él, vamos a tratar de traerlo aquí, conectarnos con quien realmente somos. ...nos conectamos con nuestra verdadera naturaleza divina... ...con nuestro ser interno... ...tenemos una total conexión con él... ...pedimos una total conexión con nuestro ser... ...pedimos ayuda a nuestros maestros, a nuestros ángeles... ...nuestros maestros espirituales, nuestros maestros físicos... ...nuestros ángeles, pedimos ayuda... ...pedimos ayuda al universo... Y pedimos la inspiración del Espíritu Santo la energía del Espíritu Santo seguimos conectados con nuestro espíritu y ahora nos vamos a conectar con nuestra alma simplemente con pensar en nuestra alma que es inmortal Vamos a hacer conscientemente una conexión total con el alma, pedimos una conexión total con nuestra alma, con nuestra conciencia física, pedimos que sea totalmente conectada con el alma. de ahora, en el alma tenemos un centro de poder que lo nombramos Ananda, que significa compasión, amor, Kanda. Kanda significa huevo, el huevo del amor. Ese huevo del amor, Ananda Kanda, se encuentra a la altura de nuestro pecho, de nuestro corazón. Es un centro de poder que tiene muchos colores. Tiene todos los colores del arco iris. Y podemos imaginarnos un círculo lleno de tonos, de colores, como el arco iris. Y hacemos una total conexión con nuestra conciencia física. Nos conectamos totalmente con nuestra alma, con ella y Ananda Kanda que se encuentra en nuestro alma, en el centro de nuestro pecho. Ananda Kanda nos conecta con el amor universal, el amor divino, el amor total, la energía del amor. Y vamos a pedir que se abra, que se estimule y que se rompan todos los velos que podamos tener como filtros que tenemos de dolor, de rabia, de odio. Vamos a pedir en gracia, por la gracia, que esos filtros se rompan. Y vamos a imaginarnos como si fueran telarañas que se derrumban, se, se rompen. Todos esos filtros que nos impiden llegar al centro de nuestro amor, de nuestro corazón. Pedimos que se rompan. Que se destruyan, que se disuelvan. Y que podamos vibrar en amor total, en compasión total hacia nosotros mismos y hacia los demás. Podemos poner una A. La A es el comienzo de todo, el principio de todo, el alfa. La A es roja, vamos a ponerle color rojo. Esta A va a estimular totalmente Kando el amor y la compasión. y ahora vamos a pedir que todas nuestras células se llenen de esa A y de ese arcoiris, esos colorines que tiene la el ananda Kanda. Vamos a poner un ananda canda con la A en el centro en todas nuestras células. Pedimos que eso pase. Y nos imaginamos todas nuestras células con una A roja y ...alrededor arcoíris. Y ahora pedimos que Amanda Kanda se expanda, se haga grande... ...y cubra con su frecuencia todo nuestro cuerpo... ...nuestra alma... ...nuestros huesos, nuestras células... ...se expande, se hace grande y vibra... ...y la frecuencia abarca todo nuestro cuerpo y nuestra aura. Y ahora nos imaginamos que nos metemos dentro de Ananda Kanda. Nos hacemos chiquitos y nos metemos dentro de Ananda Kanda de nuestro corazón. Nos sentimos todos llenos de Ananda Kanda, estamos chiquitos y todo nos cubre. Ananda Kanda, el centro del amor, nos rodea totalmente y estamos dentro de nuestro corazón. Toda nuestra conciencia física se mete en Ananda Kanda, se baña en Ananda Kanda de luz de amor, de equilibrio y de salud, de compasión. Pedimos que este amor y esta compasión sea primero para nosotros mismos, que podamos vibrar nosotros en amor y en compasión hacia nuestros problemas, nuestros defectos, nuestras neurosis, podamos vibrar en amor y compasión. Todas nuestras neurosis pedimos que se disuelvan en Anandakanda y se vienen de amor y de compasión y de conciencia. Y cualquier neurosis programa que tengamos psíquico negativo se disuelvan en en el amor y en la compasión. Ananda Kanda puede disolver absolutamente todo. Es el centro del amor. Ahora llamamos a la figura del Maestro Jesús Cristo y pedimos que su Ananda Kanda se empalme con nuestro Ananda Kanda. Tratamos de vaciarnos, de no pensar en nada, de no seguir la mente y simplemente conectarnos con nuestro corazón y pedir que la frecuencia crística, energía dorada crística de la Nanda Kanda del Maestro Jesucristo se empalme con el nuestro y pedimos desde nuestro corazón ayuda para que esto pase y su corazón empalme con el nuestro y su frecuencia nos llene totalmente pedimos que esa frecuencia nos invada totalmente nuestra mente nuestro cuerpo nuestras emociones todo esté empapado de amor y de compasión Pedimos la gracia para que se pase. Seguimos con la A en nuestro corazón roja. El círculo de arco iris. Y la energía crística de Ananda Kanda. De Jesucristo empalmada con la nuestra. Igual se hace grande y sigue modificando y afectando toda nuestra alma, nuestra aura, nuestro cuerpo físico, nuestros huesos, articulaciones, órganos, todo se llenan de Kanda, de Cristo y la nuestra unificada. ...podemos decir la energía crística de Ananda Kanda el Maestro Jesucristo en mí. La energía crística de Ananda Kanda de Jesucristo en mí. La energía crística de Ananda Kanda de Jesucristo en mí. Que su frecuencia altere mi frecuencia, la modifique, la llene de luz, la llene de conciencia, la llene de salud la llena de bienestar, de conocimiento, de despertar y que el amor invada cada una de nuestras células de nuestros huesos de nuestras emociones, de nuestra mente y vibramos totalmente en Ananda en el amor divino y la compasión ese es nuestro intento, nuestra petición y ahora nos vamos a ir a la cueva de Brahma que se encuentra exactamente debajo del chakra coronario. Y ahí nos vamos a imaginar una luz como un poco azulada, blanca azulada, nuestra chispa divina. Y vamos a imaginarnos que esa chispa divina crece muchísimo. Esa chispa divina disuelve todo nuestro karma mental, nuestro karma espiritual y nuestro karma físico. Es el fuego que alimenta nuestra conciencia. Ahora vamos a pedir conectar nuestra chispa divina con nuestra mente. Simplemente lo pedimos con esto, mi chispa divina, con mi mente. Con mis dos hemisferios, izquierda y derecha. Y ahora pedimos que nuestra mente y nuestra chispa divina se conecte con nuestro corazón, con Ananda Kanda esté totalmente conectada la mente con el corazón, la chispa divina con el corazón, con el amor. Conectamos nuestra mente con nuestro corazón. Formamos una conexión de luz, nos podemos imaginar una luz que conecta nuestro corazón con nuestra mente, con nuestra chispa divina. La chispa divina es la que alimenta nuestra mente, nuestro cerebro, nuestra espiritualidad, está conectada con nuestro espíritu y está todo conectado pero nosotros lo hacemos consciente, lo concientizamos, esa conexión. A veces hay bloqueos que no permiten conectar el corazón con la mente. Y la persona vive en la cabeza y no vive en el corazón. Con esto, mi mente, con mi corazón, mi chispa divina, con mi corazón, con mi anda calma, pido la gracia y la ayuda para ello. Y ahora nos enfocamos en el entrecejo, en el nuestro tercer ojo. Y vamos a pedir que ese tercer ojo, que nos hace poder visualizar esferas y dimensiones energéticas y sutiles, ese tercer ojo, todos los velos que pueda tener se disuelvan. Nos conectamos en el tercer ojo, entre los dos cejas, y pedimos que esa glándula, se llene de luz, se llene de conciencia y se abra totalmente para que no seamos engañados por nadie, podamos ver más allá de los ojos, que no seamos engañados ni siquiera por nosotros mismos, que no haya autoengaño, que haya claridad mental, que podamos visualizar y ayudar a otros a través de la claridad, y pedimos humildemente claridad y visión y apertura total de nuestro tercer ojo. Y vemos como el tercer ojo chisporrotea de luz dorada entre las dos Pedimos al universo un rayo cósmico que penetre por nuestra corona y disuelva todo nuestro karma espiritual, todo nuestro karma planetario y todo nuestro karma pendiente y todo lo que vivamos pueda ser en gracia y en conocimiento y claridad. Pedimos ese rayo, nos imaginamos un rayo que penetra por nuestra corona nos limpia todo el karma coronario, planetario que se ha derramado y penetra totalmente en nosotros por nuestra columna vertebral, canal central y llega hasta el coxis, limpiándonos totalmente del karma derramado. Ese rayo es cósmico, pasa por canal central o nuestra columna vertebral, se encuentra el canal central donde se encuentra todo el karma, lo disuelve en luz y llega hasta el coxis y hace que kundalini se prenda. La conciencia femenina cósmica que está en nuestro coxis pedimos que se... Ese huevo igual energético, kundalini, se despierte totalmente en esta vida, suba por nuestra columna y disuelva absolutamente el karma terrenal que pudiéramos tener, tanto físico, mental como espiritual. Metemos nuestra conciencia que estamos uniendo la energía del padre a través del radio cósmico con la energía de la madre kundalini, que es la energía cósmica que está en nuestro coxis prendida, encendida y cuando pasa ese rayo cósmico del cielo energía del cielo masculina a través de nuestro canal central despierta a la madre que está en la base de nuestra columna la estimula a que siga subiendo y se une el padre con la madre ayuda a que suba nuevamente hasta la corona y hasta la chispa divina y luego la corona es un potente rayo cósmico de energía celeste masculina del cielo y lo unimos con la tierra Sentimos también como la madre Kundalini se despierta cada vez más, sube, unida a la energía cósmica por la columna, canal central. Todos nuestros chakras los nivela, los equilibra. Equilibra chakra sexual, chakra emocional, equilibra jara. Nos hace que tengamos los pies en la tierra y la mente en el cielo. Equilibra el chakra solar, el chakra del corazón, chakra de la garganta de la comunicación, chakra del tercer ojo y chakra coronario. Más todos los chakras que tengamos en nuestro cuerpo, conocidos y desconocidos, en nuestras manos, en nuestros pies, pedimos que se activen totalmente. Por la acción de la gracia, a través de del Cielo y de la Tierra en la unión de la Madre y del Padre cósmicos, de los cuales nosotros somos células divinas. Pedimos que eso esté pasando continuamente, ese rayo de luz cósmico por nuestra corona, limpiándonos continuamente lo dejamos activo, pedimos que eso pase y que Kundalini también se vaya alimentando del rayo cósmico y vaya cada vez más subiendo por la columna hasta llegar a Fontanela. Y nos liberemos totalmente en esta vida. Nos liberemos del karma, nos liberemos de vivir vidas y vidas sin sentido y podamos llegar a nuestra casa hogar, que es nuestra verdadera naturaleza divina. Y podamos conseguirlo en la tierra vivos, con este cuerpo, para que podamos impregnar a otros, aunque solo sea con un abrazo. Con nuestra propia vibración, poder contagiar a otros. Así como se contagia lo malo, se contagia lo bueno. Vibrar en un alto nivel contagia a los demás. Sin hacer nada, no hay que hacer nada. Solo subir la frecuencia de luz y la luz alumbra la oscuridad. No hace falta saber nada, no hace falta hacer nada. Solo subir la luz, subir toda la frecuencia. Y esa frecuencia contagia a los demás. Solo con estar al lado de ellos. Pedimos en este caso a Jesucristo. Te pedimos Señor ayuda para hacer un canal de luz y de conciencia te pedimos ayuda para que estos canales que hemos trabajado hoy se liberen, se limpien cada vez más. Nuestra potencia de amor. Te pedimos la ayuda para ser un canal de luz. Gracias, Señor, por tu ayuda. Gracias por estar aquí. Gracias por ayudarnos a entender y comprender cada vez más quiénes somos y por qué estamos aquí. Y nos abrimos a la gracia divina para ser cada vez más conscientes y traer a nuestra conciencia física nuestra conciencia espiritual todos los bloqueos se nos puedan disolver en la gracia y podamos manifestar aquí en nuestro cuerpo físico que tanto trabajo nos ha costado tener Vencer a la muerte, vencer a la vida, vencer tantas cosas para poder estar aquí con este cuerpo. Te pedimos ayuda para ser un canal de luz para todos los seres que podamos ayudar. Gracias Padre que nos has escuchado. Gracias, Gracias Jesús. Y pedimos al Espíritu Santo que nos llene de su luz y de su intuición y de su gracia. Pedimos humildad en este proceso, apertura mental y fe, pedimos fe. yo nuestras manos para activar nuestros chakras de las manos nos llevamos a la cara, inhalamos para tomar toda la shakti, toda la energía que sale de las manos todo el pleno, y llevamos nuestras manos a los riñones que es donde está nuestra energía de vida para que seamos muy sanos y tratamos nuestras manos y nos las llevamos a nuestro corazón para quedar siempre conectados con él, siempre que pensemos a través de nuestro corazón y no de nuestra cabeza.